Y, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y estamos aquí de vuelta en ancho de lo que creo que van a ser uno de los últimos capítulos Ya que estamos casi llegando a la torre Y lo último que vimos en el capítulo anterior fue que arreglamos el ascensor Pero justo apareció la distorsión, ¿La disrupción esa que aparece Y lo dañó Y ahora estamos de vuelta en el juego y dice Nico, Vaya, Vaya, vaya vea a mí se me los huevos De vuelta No sé por qué sigue pasando esto Okay. ok, bien, entonces el código de seguridad, ok, Me voy la vela, tengo que encontrar el código de seguridad A saber dónde está, voy a poder dar algo, lo que sea, llevo demasiado tiempo sin hacer nada Odio la improductividad, creo que van a llegar, ya lo tenemos, ¿cómo ves, por Decirle que utilice los códigos aleatorios, decirle que se quedó donde está, decirle que utilice los códigos aleatorios, a ¿eh? Pero se ir por el número de números. Supongo que es mejor que no hacer nada. A saber, 000, así son Si esto va a llegar a los rato, 0001. Oh Dios, wow. A ver si con esto es la más. A ver, a ver si son interesantes. La pluma y eso. Bueno, se supone que debo encontrar el código ahora para. Vamos eh, a usar el ascensor, déjame ver si puedo dormir pero no, no puedo dormir. bien se supone que tenemos que montar el código para el ascensor este para seguir avanzando bueno, eh, gracias por el apoyo como siempre digo como siempre digo y repito y disculpen por no haber podido subir vídeos la semana anterior eh, fue debido a unos problemas con mi internet y bueno eh, Ahora tenemos que buscar este código para pues, a saber cómo va a ser esto. Y aquí a a esto y necesito ver algo. Dios, no me ocurre nada con la baja. No encuentro nada que hacer. A ver si te que Pero no, a ver si te ayuda Muy bien, tiene que otra vez que me, me, me, me, me, me Ya yeah. No A ver, déjame me me me ver Es no. ponerle más Verdad Verdad que tengo que usar mucho la computadora para el juego, quizá, déjame Para otra pantalla, no. Oh, ok. Ok, aquí no hay código. A ver, de nada, esto la okay. para acá. Bien, pues en caso lo pasé para la otra pantalla. Entonces, la cosa que tengo aquí es 6-3. 014 6 era antes 3 014 eh, ok Ay, sí. Sí. ¿qué? ¿funciona? no sé qué pasó yo pero funciona buen trabajo chicos eres un genio sabes bueno, Abreo me ha ayudado Ah, cierto Todas son todas mis series. Bueno, ¿todo listo? Sigo adelante Ok, creo que yo también, ¿no? Eso es por supuesto me tengo la puerta del ascensor, señor sí, No es nada, ¿pasa? Ah, bueno, okay. ok incómodo de ¿eh? que no se ve nada. Sí que está tocando. Ajá. Por todos los días, estoy atrapado en el asesor. Estoy atrapado en el con el mesías y por lo tanto para eliminar ¿qué situación. Podríamos ir a hablar para la el tiempo, ¿no? ¿Me has oído? Quiero decir, vale. Está para lo que yo debería. preguntar por su trabajo. ¿Y qué cosa haces tu trabajo? Parece estar muy ocupado. Pues bueno. Principalmente arreglo luces. Pero ahora también me encargo de recargar el fósforo de gran energía y de las estructuras que lo necesitan. ¿De gran energía? Ya sabes, esa cosa brillante, súper concentrada que tienen que procesar en las fábricas, pues... ...es lo que da energía a la mayoría de los lugares de la ciudad. ¡Hala! Ah, se demostraron un pequeño ejército de robots de reparto que pues, se encargaban de ello. Pero recientemente se han averiado muchos de ellos. Así que hasta que lo observaron tendré más trabajo de que ocuparme. Llevo dando tiempo sin dormir. ¿Cuándo van a reparar los robots? No tengo ni idea, todo depende de los científicos de los laboratorios Últimamente parecen muy, ocupados por... muy preocupados por algo más ¿Ah, sí? Nunca se pueden enseñar cuando los chicos listos están preocupados De acuerdo, bien, debería preguntarles por esta ciudad Esta ciudad es muy grande Es más pequeña de lo que parece Y además se ha a saturarse Primero los fijados de los baldíos y ahora también se han más gente del valle ¿Ah, sí? Aquí es más seguro, ¿sabes? Quiero decir que eso no es ningún refugio La cosa, esta cuadrada que vimos antes Pues supuestamente aquí hay más en cualquier otro sitio Me he dado cuenta Tenemos suerte de que solo está afectando a la infraestructura de la ciudad El territorio en sí sigue montando Lo cual es buena señal Ya que para empezar, aquí no hay mucha tierra firme De acuerdo con la biblioteca ¿Puedes hablarme de la biblioteca? Se supone que tengo que ir hasta allí Claro, uno de mis principales puntos de entrega. Las luces de lectura requieren un mantenimiento bastante complejo. Aunque siempre me siento fuera del lugar de gente inteligente. Bueno, supongo que tú eres bastante inteligente, así que me dejarás bien. Y tú, tú y Brian. Ok. De todas formas, será es un placer conocerte. Nico. Bueno, te veré. te veré por ahí, te ocurriría? Ah, tenemos que ir muy corriendo. Ok. La tiene pizza. Creo que nosotros también deberíamos darnos pizza por ahí. La gente cuenta con nosotros. Vamos a buscar esa vino de acá. Un robot. pip pup. Pipip, pup. ¡Pip, pip, ok. Ay, está bien? Ah, el Mesías. Puedes que esto sea una no señal. Dime, ¿crees que puedes ayudar el mundo con el sol? Sinceramente, no lo sé. Estaba recibiendo mensajes confusos, lo sé. Pero tú, ¿qué crees? Yo creo que, creo que debería escuchar a Brian. Al final de Brian es quien me ha ayudado a llegar hasta aquí. En ese caso, se te ha fe por respuesta. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que lo que tú creas que quiere decir... Quiere decir lo que tú creas que quiere decir. Bueno, a ver. Muchos edificios saben que los no pueden entrar. Ok, vamos a oh, okay. Oh. ¿has visto lo que ha pasado? Sí. Podría haber estado por un instante y luego ve algo. Como en un sueño muy corto. Me pregunto por qué. no lo Ah, primero subí para acá. Que es la primera ruta que se ve. Wow, ¿por qué qué? Esta revista vacía, con una se lo dejando Se supone que parece... Aquí no de revistas grandes, se supone que deberían... Que deben ir peñando Espera, vean, de verdad, no les pongo que Parece que pecen un montón Bueno Hey, en verdad son muy ligeros Vuelta... No te ha pegado, dice gracias por trabajar tan duro con farrolero Supongo que hablan de que conocimos antes, unos cuantos tales de cervecitos A ver No hay nada Un no más grande para acá Aquí en las escaleras. pero primero déjame ir aquí A ver. Oye tú, ¿qué hacen los pollos para complicar la sopa? Porque tiene muy de productos industriales, pero muy poco Creo que paso Mira bastante bien, ¿qué es? Pescado empanado El pan se ha tostado por mí Ah, ya yeah. ¿Has venido por las fotos? No, muy bien Antes de llegar aquí Ese paso huele un poco super tomado Ya, yeah, aún no he cogido el truco de las cositas de caramelos fritos aunque okay, tampoco es tanto mal que deciona, está bien. Estoy bien, gracias. Okay. Eh, eh, ¿Qué es lo que te deja averiguado? No. Oh, pero. de ver eso Bueno, la verdad es que sí me interesa. La policía me ha el gato, ¿eh? No, soy un gato. Ahora tú digas? He metido un medicamento que ayudes a preparar durante 10 minutos que haces este agua. Solo tienes que irse a ver si en agua y luego bebértelo. Después ya no tendrás que volver a beber agua nunca ¿Qué? Además hace que las que crezcan rápido ¿Cómo funciona? Toma, ya tenemos la tenemos vida. Vaya Gracias No es las clases, ve y contáselo a todos Además mezcla con agua oh, y esto Esto objetos no lo tenía Entonces me meto la pura en agua Si se súper rápido Agua con medicamento ¿Puedo volver al ascensor para, que, para hacer que la planta crezca? Sí, sí, sí, sí. sí. Me acordé, me acordé. Vamos. que antes déjame revisar todas esas zonas. Un oh, zorrito y un árbol. ¡Hala! ¿Rian, has visto esa zona? ¿Has uh, leído corriendo detrás de ese árbol? Lo siento si me estás buscando a mí Pero no puedo hablar contigo, ahora no Pero me prometes una cosa, bueno Si encuentras la forma de regresar, hazlo ¿Qué quieres decir con eso? No responde Máñale, se fue Ok, para acá hay nada Ok, corrupción, ya está Di, di, di, of, no, acercarse okay. Seguiré regresando todo y después volveré con la semilla Que Se debería recoger Ok Esta pensación es extrañamente cálida. Uh, gatos Gatos, el robot Oh, un gato. ¿Estás perdido? ¿Yo? ¿Quieres unirnos nosotros? ¿Unirme a tus gatos? Sí, pero no soy un gato. No ando un para como ellos. Tienes ojos de gato. Mis ojos son de una persona normal. Bueno, normal es de donde vivo. Tu sombrero tiene forma de gato. Pero soy ¿sí una persona. Sigue siendo bienvenido aquí. También te protejo a la, protejo a la gente perdida. Gracias, pero no soy sí, perdido. Tengo irme para guiarme. Entiendo. Pero, bueno, dos, sí, parece un gato. Eso que Aquí notas un folleto descolorido y un folleto descolorido para que haya algo más. Más curiosa más que la pared. Parece un camino. Ahora tengo que devolverlo. Creo que debería dejarlo. No, todavía no lo voy a dejar. Tengo tiempo todavía. Y en el siguiente capítulo lo voy a grabar. Pues de este, como siempre. ¿no? Grabo dos, dos capítulos para no tener que estar grabando tan seguido así ¿Qué si ahorro tiempo ¿Por dónde era el ascensor Ahora se me olvidó Vale individuo La biblioteca está arriba Gracias Y la biblioteca lo voy a hacer Vamos a... El autor es tan guay, He escuchado lo de que deja por todo el mundo en una máquina voladora Así como un consejo de materia para sus libros ¡Caray! Un gran libro de tribal el negro de la cubierta El título es la guía completa de Puzzle Con Roma General de César ¡Ah, bueno, estos! Por lo menos por ahora el primer libro de la Julieta, título de semejancia, de nuevos nichos, de que haces a la de la Pero... ¿Pero que no? Bueno, a ver... Me haces robot con lentes... Perdón... Oh, el bienvenido Cuando entré por la... primera vez en la ciudad, un robot grande me dijo que buscara la biblioteca de la superficie Se refería a la biblioteca, ¿no? Afirmativo ¡Qué bien! Bueno, pues estamos aquí, ¿ahora que hacemos? El robot ya me solo dijo que habría unas piezas aquí esa es una pregunta para la directora de la biblioteca, de la biblioteca George, un segundo voy a llamarla No está aquí, si está arriba en el archivo, vamos a concienciar su trabajo y nada ha dado las llamadas durante varios días Ostras, entonces, ¿Puedo seguir la búsqueda en persona? Mi programación no contará nada, ¿se puede ir yo? Por supuesto, se puede dar archivo para las actividades que están en la zona Entendido, gracias, voy para allá directo lo no autorizado, ¿Canada de bibliotecas se aparece en esta zona? Eh, ¿Cómo? ¿Canada de bibliotecas se aparece en esta zona? No tengo carne de biblioteca, ¿cómo puedo conseguir uno? Esa es una pregunta para el bibliotecario. Yo no sé cómo voy a llamar. En serio. ¿En serio? ¿Cómo No, ¿cómo? ¿En serio? Dios. ¿Y ahora cómo hago para conseguir el bendito carne? contesta de me lo imaginaba. Seguro que no puedes dejar pasar ya. Mi programación no permite dejar pasar según la eh, biblioteca. Incluso en caso de emergencia, mi programación es no si es posible. No es eso, tomado. Ay, si, sí, si. Sí. Ya lo sé, ya lo sé. A los arteos, a qué consigo. Dame un carnet y tú. Solo que decimos una pluma, que recuerdo, es no obra de arte. Si. Sí. ¿Qué estás haciendo con ese libro? No te preocupes, son mis libros, que. Okay. Son mis libros, los que yo. Solo los que sacar sacado de los estantes para modificarlos tengo que aprovechar las sesiones. Casi todas las sesiones. Eh, ¿Y eso? Porque si no, pensarán que le he copiado a él, el autor. A estas alturas yo no encuentro sentido a seguir escribiendo nada. El autor va a limitarse a escribir lo mismo. Todo el mundo le va a encantar. Y nadie se acordará de los libros que precedieron al suyo. No sé si hay algún motivo. Entiendo por qué la gente se vuelve loca por lo que hace. El que tiene talento increíble. Pero me duele, ¿sabes? Que te llamen Lorito a copión todo el tiempo por algo que tú has escrito antes no es nada divertido. Ya lo veo. La gente me llama Loro todo el tiempo. Soy una persona de los dos grandes tropicales y de los piratas. Espero que la gente no me diga que soy un pirata. Entonces, pues estamos en la misma situación. Experiencia diferencia de la piratería Esa computadora está prendida okay. A ver si sube rápido ahora Aja Ok, vamos con la flor y vamos a hacer esta agua. Vamos, pase, pase, a, a, a, a ver, bien, perfecto, pues ¿verdad? Esta voy a llevar a ese miedo que quieres? Bien ¿vas a ver una hojita? soy tu frutita Ok, supongo que ya no puedo hacer más nada O pues sea, ya no tengo el tubito ese Bueno, lo vamos a dejar ya aquí Lo voy a dejar justo cuando bajemos el ascensor Y bueno, espero que les esté gustando la serie eh, Denle a like Y suscríbanse Y compártelo para que le llegue a sus amigos Y bueno, Hasta la siguiente okay.